Como padre de familia, si quisiera hacer preguntas a ChatGPT para ayudar a mi hijo a aprender, consideraría hacer preguntas específicas sobre las materias que mi hijo está estudiando actualmente. Por ejemplo, matemáticas. ¿Cómo se resuelve la ecuación 2x más 5 igual a 15? ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos de problemas de geometría para que mi hijo pueda practicar? Ciencias. ¿Cuáles son las características de los animales vertebrados? ¿Puedes proporcionar algunos experimentos simples que mi hijo pueda hacer en casa para aprender sobre la ciencia? Historia ¿Cuáles fueron las causas de la Segunda Guerra Mundial? ¿Puedes proporcionar algunos hechos interesantes sobre los antiguos egipcios que mi hijo pueda aprender? Lengua y literatura ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y una símil? ¿Puedes sugerir algunos libros o poemas que mi hijo pueda leer para mejorar su comprensión lectora? Idiomas ¿Cómo se dice Hola en francés? ¿Puedes proporcionar algunos ejemplos de frases útiles en español que mi hijo pueda practicar? También sería útil hacer preguntas generales para ayudar a mi hijo a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas. Por ejemplo, preguntarle a ChatGPT, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo a aprender a tomar decisiones informadas? ¿Puedes sugerir algunos juegos o actividades que fomenten la creatividad y la imaginación de mi hijo? ¿Cuáles son algunas estrategias efectivas para ayudar a mi hijo a manejar el estrés y la ansiedad relacionados con la escuela? Al hacer preguntas específicas y generales a ChatGPT, como padre de familia, esperaría obtener respuestas útiles y relevantes para ayudar a mi hijo a aprender y tener éxito en su educación en casa.